Hola, hoy analizaremos el ariete universal de media pulgada permaculture 1x2. Como se puede apreciar en las imágenes, empezaremos trabajando solo con una válvula de impacto. Tal y como se puede apreciar, al trabajar con una sola válvula de impacto, el golpe generado por el ariete es muy débil. Por eso, solo recomendamos los arietes de una sola válvula, cuando tenemos un caudal de entrada muy pequeño, cuando el desnivel de nuestro terreno sea inferior al 20% o cuando tengamos que elevar el agua a poca altura. En este caso, a una sola válvula y con un salto de 4 metros de altura, hemos logrado elevar 4 litros de agua por minuto a 25 metros de altura. Al cabo del día estaríamos hablando de 5.660 litros de agua diarios. Forzando un poco más el ariete, hemos elevado el agua a 35 metros de altura, logrando elevar 750 mililitros de agua por minuto. Esto equivale a elevar el contenido de una botella de vino por minuto. Al cabo del día estaríamos elevando 1080 litros de agua diarios. A continuación trabajaremos con las dos válvulas de impacto. Como se puede apreciar, al trabajar con las dos válvulas de impacto, el golpe generado por el ariete es más fuerte. Con dos válvulas y el mismo salto de 4 metros de altura, hemos logrado elevar algo más de 4 litros de agua por minuto a 40 metros de altura. Al cabo del día estaríamos hablando de 5.800 litros de agua, con lo cual, haciendo una pequeña inversión inicial, conseguiremos elevar el agua desde el río o manantial gratuitamente de por vida a un abrevadero, huerta o depósito elevado. De si bien este ariete de doble válvula puede elevar el agua a más de 55 metros de altura, yo para elevar el agua a más de 30 metros de altura siempre recomiendo utilizar un ariete de 3 cuartos de jugada. Para más información y contacto puedes clicar en mostrar más. Si te ha gustado no te olvides de darle al like y suscribirte a mi canal. Por último, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que comparten mis vídeos en sus redes sociales. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.